vale atento ¿quién te ha visto y quién te ve rayando? Maple strike a full. No más porque acaba de pillar una strike grande tío. Una maple strike a full. Nada, brother. Pues la mapper que está... Que lo tiene todo, tiene todos los attachments y todo. <risa> está muerta. Cuidado. Insane loot. Oh, un rocket launcher. una un ¿Estás raideando, cabrones? Sin ti. Seguro. Que hay un Ah, no, pero no tiene bala vale. No tiene vale. bala vale. oh, uh -huh. No tiene bala Vale ¡Hostia, Timber! ¡Más a Pelegrill! ¡Hala, ala, ala, ala, Eh, la vale, vale, coge, coge el detonador y, y el C4 Sí, el C4, sí, sí vale. Tened cuidado que no se defaunen, tío hay que, hay que hacerlo todo rápido, un no, Sí, Sí, sí, sí C4, ¿dónde está abajo? Abajo todo, está todo abajo este modo, este modo. Vale. Eh, ¿sabes que esto tiene más suelo, no? Le he mirado ¿Tiene más suelo? Ah, no, en el suelo de abajo no se ve lo que Súlame ha puesto Pero fijo Ya, ya, también, también. ya Eh, tengo que Cubrime, porfa Vale Matamore tiene dos balas solo Eh, escúchame y... Ay, dios mío, amor, ¿en serio te pones ahí? Suelta, suelta el detonator y el, el, el, el otro Corre, eh Sí el mor el mor que que, que que ah bueno, va a hacer home, has dicho, ¿no? Eh, <coughs> more, tío, more. ¿Estos son mapes Sí, que son mapes Mira, mapes sí, enteras. 100. Sí, sí, sí, sí. grilly oh. Timber. vea ve, ve a, vea meterle con el shoutar que era la de en medio. Espera, los que me han traído la funda, espera un momento. Eh, muévete, muévete, muévete. Que no se entera ahí. Está locuro Cada sí. tres balas le... Uf. Venga Órale, oh. Ah no, ha hecho jamás, ha hecho home Hace rato que ha hecho home Hombre, vale, no, no lo había visto Le meto con la mata ¿no? Vale, aquí, aquí hay una, una mapel Opa, Mira, si está peta sí, sí, sí, está, está arriba, vale Pero Ve a una cosa oh, Esto es muy raro, eh bueno. No aléjate, este aléjate, aléjate. aléjate. Oh, esto tiene que estar vendado. ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh, ¡Colo! No! ¡Acepta, no, que se oh, borra! ¡Que oh, se borra! No. ¡Me voy a acercar, acercar, acercar, acercar! tío! 10 estilis? Este no, no se, no se pueden borrar las cosas, no se pueden borrar, no se pueden borrar, no es verdad ¿no? ¿No? ah, Las cojelas cojo, la cojo, la cojo. cojelas cojelas cojelas la cojelas la cojelas No se puede borrar, a no sé qué las estoy cogiendo vosotros ¿No? ¡Eh! yo creo lo hay aquí loco! Que sigue, sigue, sigue Son las balas de paunear eh para no, tío? no, no, no, no, no, no, no, no. Tío? Mira, mira, aquí ya había ¡Uy, uh, no, la mapel está ahí! Si Dios que están tochetas, yo, ay, yo coge todo, coge todo Hay unos mapeles ahí arriba Coge todo, coge todo, coge todo Esto de que los tips Espérate, voy me ¿vale? Me no, guardas cosas, ahora vengo. Hay una mapella ahí arriba también, ¿eh? Eh... Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo... Eh... Necesitamos... Aquí, ¿eh? ¿La has grabado, anterior? Claro, por supuesto que lo graba grabado. Madre mía. Eh... Drooms. eh... Drums no son normales lo que hay. Es un VIP o algo. ¿sí? Pues ya habían 10 mapear tracks y cada uno con un cargador 100 y... Es a full de accesorios, ¿sabes? Vale. Eh, me hago home yo también, eh. Vale, vale. Y hey, quédate todo, tú, pozo tú. Ya rápido vale. porque. Sí, sí, porque sí. Voy sí, a poner sí. la No, voy a